Bajando, ya, y y morir de esa manera, hermano. ¿Entiendes? ¿Con qué seguimos, Angel? Eh, bueno, picante, volvemos al género urbano dominicano. Mr. Mm. Black dice que Karim Abu lo quería firmar. El artista urbano, que no sé por qué le dicen artista, porque eso no es artista nada. Revela que Karim Abu lo quería firmar. Dice que para filmarlo, hay que primero hablar con su abogado, ponerle una gran moña en la mano porque él tiene lo suyo, dijo Mr. Black, la fama. Vamos, tiene sonido, vamos a escuchar lo que dice este fenómeno. Ando a mí, ¿pa' qué diablo tú me estás tirando? Karim, ¿te quieres filmar míralo también? No, no. ¡Ay, mi madre! Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Dame, déjame ver, déjame ver si es verdad. Karim, no, no, no. oigan. ¿Pa' qué diablo tú me estás, me estás tirando? ¿De qué hora? ¿De qué diciéndome hora? para qué diablo? A mí montame la pura. Pero, a mí, oye, no, Respóndele, oye. Respóndele. Yo le respondí ahí, le dije qué es lo que Oye, oye. Míralo ahí, que no cotorra. <risa> señor mi temblar la fama ahí, eh, fronteando. Karim parece que le tiró un hola. ¿Y cómo es que saluda a la gente? No ¿Cómo, como es que saludan los hombres. ¿Cómo que saludan los hombres? Vamos a ver, ¿cómo es que saludan los hombres? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo, está? ¿Cómo es que ¿Cómo saludan saludo, los hombres? Dice porque que, que, que le dijeron hola, que saluda a de la mujer. Eso de la mujer, entonces, ¿cómo que nosotros saludamos? Eso está raro. ¿Qué lo que? No, pues, eh. Señores, Mister La Fama una vez más vuelve a hacerlo, eh. este, este talento urbano que creo que no ha tenido suerte eh, en la música porque es que... O sea, ha hecho diferentes tipos de cosas, controversia, va a los focos, le dice un dicho, va aquí donde lo incorporan, le quiere volar arriba y como quiera, ¿eh? Me interesa la fama que en un momento tuvo la oportunidad de, de pegarse. Recordemos cuando, sí, cuando grabó con Jolie y Randy, el, el, no me acuerdo el nombre del tema, pero grabó internacionalmente y en eso en ese momento cuando, cuando el boom del Dembow empezó, pero este talento no tuvo suerte porque él se ha quedado ahí. Hablando va, La gente sabe de Mr. Black cuando va a hablar porquería en una cabina de radio. Claro. ¿Eh? Que eso es lo que nada. Y el otro día con una mujercita que tenía. Que abrieron ahí en, en, en la cuenta que todo el mundo conocemos. Donde hacen cosas ilícitas, OnlyFans. Uh -huh. ¿eh? Y ese tipo de cosas. Y ahora grabó con una con una muchacha ahí. Y fue a pasar vergüenza al programa de Alofoque, que con una rubia. de esa novia tuya y la, y la loca lo que ah tú se estabas aquí el día que tú dijiste pero mira cómo ella se puso sí. <ríe> con una vergüenza que de queda no hayan que hacer no hayan que hacer eh, yo creo que eso también fue montado cuando viene a ver y lo quiere ayudar y dicen, mira ver te diste eso ahí al programa de Lino Incorporado porque es que así que lamentablemente el que no tiene talento puede sonar haciendo atención. no suenan con música y, y él él es hermano de de del Croy de, de los Pepe el hermano de ellos. Sí. ¿El hermano de cuál de los me imagino que Del Cro el... de Morenito. Del de de Morenito. De de, ajá. De, de de de ajá. Del ¿De Cro que, que eh, eh, no sé por qué no está aquí, pero el Croita amaneció con una noticia media rara de <ríe> fiesta, fiesta. Ah, raro, Sí. Yo, no, no lo metí en el medio. <ríe> bueno. Hay un tontón diciendo ahí que hay un trozo de tigres medio bugarrones, ¿eh? ¿Usted cree? ¿Usted cree eso? <risa> bueno, esos sonidos así como que no me gustan, ¿no? Ya lo sabes. Pues mira, este muchacho, eh, Mr. Black, eh, no sé qué has pasado con él. Porque, como tú dices, cuando hoy grabó con Joey Randy, todos pensaban que iba a dar un boom a y despegar. que iba a despegar. Pero eh, no sé, Angel se quedó atrás, se quedó, se quedó, atrás, quedó ahí. Lamentablemente. Entonces, eh, eh, parece que eh, por su mal manejo también, eh, no ha encontrado a alguien que lo firme. Una compañía, es una disquera. Sí. No, hay muchos tipos de gente, a veces le buscan humanos un humano y no se dejan ayudar. Claro. y otras que dicen, no, yo trabajo solo, porque yo, tal cosa, si tienen ese orgullo y ese como ese egocentrismo encima. A él lo han intentado ayudar, todo. recordemos que lo han intentado ayudar, mi mamá lo con sonido. Pero que, que Ya con eso no le, A él A Mr. tabla No le funciona Ese tipo de cosas Tú ves eso que hizo Ya ya eso se quedó ahí Ya, ya la gente no Si él no ve tiene eso. Una propuesta musical Que él pueda Entregarle Con ese sonido Porque lamentablemente para Mucho artistas de aquí Para pa poder Presentar su propuesta musical Tienen que Hacer un sonido Hay una galleta a Una gente Salir diciendo Que son pájaros Para poder Que su música Este es el, el final Entonces él no tiene Ninguna propuesta musical Que la gente puede decir Coño Mr. Blas Tú me entiendes sí, E incluso Sí, con mi sí, incluso hubo una vez que con mi hermano, con el cro eh, circuló un video ellos eh, peleando, la trompada, se fueron a trompada ellos dos. Eh, <risa> creo que eh, eh, él y la reto la, la, la, que queda, están asesorados por la misma persona. Están asesorados por la misma persona <risa> ¿Y? Y no, está, no, no se está consiguiendo. Y mira que él, él es influyente en las redes sociales. O sea, bueno, un tipo de influyente que no se sabe lo, lo, lo que promueven, pero eh, le, mucha gente lo sigue para, para curarse con él. Es que ese tipo de actitud llama la atención, mi mismo, Cherry. El Cherry porque como es lo que se ha dejado no, agarrar Chéry, a los foques, como que está ahí, y esa jocosidad, y más que dominicano, todo más eso, que dominican, bota, entonces eso llama que, la atención, y... pues entonces tú dices, contale, te loco, todo el mundo... Todo el mundo tiene sticker de Cherry en WhatsApp. El Cherry está famoso en WhatsApp, mandando los stickers. Entonces tú teniendo ese, es como ese, que sé no. yo, ese brillo, yeah. esa actitud para tú como que dejar de aprovechar. Es lamentable que un guito haya más sonado que este, que Mr. Black. Porque es lo que decía, <risa> es lo que decía los folk en estos días, que el carisma. Hay gente que Así no tiene carisma, hay gente que no caen bien, por más que quieran sonar. Y honguito, honguito con, sin música ni nada, nuevecito, le cae boom, normal, eso es como natural. Entonces, es? este muchacho, Mr. Blas, eh, eh, no tiene nada de eso y, y quiere forzar el bingo obligado. No, y anda sí. en Uber. ¿Y? ¿Y? Anda en Uber. Anda en Uber, ya le quitan el carrito que tenía. <risa> en Uber, anda. Anda. <risa> Para completar. Para completar. <risa> Ahorita andan en un motor, no, sí, sí. Y, y, y según, según una fuente, no, espérate, según una fuente me dice a mí que estás quedado cada rato, y que a veces tú lo ves que no levado, ya arriba, no levado ya la capital, eh, quedado fue gasolina. <risa> ah, que él maneja, él tiene Ay, su carrito dale, todavía. Eh, ah, Como cuando, no, cuando antes quitárselo, pues, no sé si lo quitaron, pero según <risa> me dijo una fuente a mí antes de ayer, eh, andaba de que en, u, en un Uber. ¿entiendes? No quiere trabajar eh, y, o sea, no, nada más quiere la que la cosa fácil, así. Es Pero que se ponga así otra cosa, poder producir o escribirle canciones a gente. Exacto. Incluso a cuando yo ahí, Randy, la gente dijo: Bueno, este va a ser todo ese relevo de los Pepe. Porque, como, bueno, va a revelar a su hermano, porque, el hermano, lamentablemente los Pepe se quedaron en el olvido también. Sí, sí. Sí. Se quedaron atrás, atrás. De hecho, eh, yo fui su primer manager de los Pepe. Eh, los Pepe, Christian Music, es que me lo presenta a mí. Y yo empecé a trabajar con Trabárate ellos, con los pepe, y cuando pepe. ellos, entonces cuando pegamos el tema, Pepe, Pepe, pepe, pepe. ahí me, me dieron banda, como pepe dicen. Banda. dicen. <risa> normal, <risa> <risa> <risa> <risa> normal, <risa> normal, es que, <risa> que no hay que Exacto. firmar de boca, hay que firmar eh, con, con lapicero. Sí, eh. sí, claro que yo que vamos, vamos, vamos a firmar, como yo trabajaba en otro otra televisora allá en la capital, eh, siempre me estarían huyendo, me estarían huyendo, ¿no? Tú sabes, porque que Sí, venía. creo que hay uno que está trabajando con carro, tiene dealer, eh, doble T. Doble T, doble, T. Ajá, doble T. Es el que está trabajando y el otro, el otro permaneció en la música. que el que está involucrado ahora en el sonido feo ahí. Eh. <risa> sí. es fiesta, fiesta. Bueno. Feo, Pero bueno. Bueno. honestamente, Mr. Black, como tú dices, parece que el carisma no le ha ayudado bastante. El carisma, exacto, no. ese carisma y como como que eso no le luce. Ese yo, ese yoísmo que él tiene. Sí, sí, y, claro, la, sí, y, y la, sí, la figura, ¿no? quizás también, la figura. La, la, la ajá, ese, mo, ese tigre. Hay una mole brilla ahí, suete. El suerte, ajá. mira, mira eso. Señores, y seguimos con más contenido y...